youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy traemos acá un dispositivo redmi note 9 la cual tiene bloqueo de claro en este caso bloqueo por falta de pago como lo llamamos nosotros. como ustedes pueden ver ahí nos aparece que este dispositivo no ha sido pagado conforme no en este método les vamos a enseñar 100% funciona gente a sacarlo de raíz es decir definitivamente ya que no nos vuelve a aparecer nunca más y lo primero que vamos a hacer pues es tener las siguientes herramientas que os les voy a dejar a continuación como primer punto tenemos que tener nuestra chimera obviamente que es una herramienta de paga gente y lo que vamos a hacer primero es abrir nuestra chimera listo vamos a abrir lo que es chimera acá en este caso lo abrimos ahí lo tenemos como ustedes saben el Redmi Note 9 es un dispositivo MTK la cual nosotros vamos a pasar correctamente el software vamos a cambiar el firmware nada más vamos a colocar un firmware global entonces esperamos que se ejecute chimera tool pro listo gente acá lo que les recomiendo es yo que habiliten lo que es depuración y desbloqueo primero si no les deja hacer ese proceso como en este caso que a mí no me deja yo ya lo había hecho antes ya ya lo había habilitado antes si no les deja hacer les recomiendo que saquen el chip y reinicien el dispositivo y ahí les va a dejar activar depuración en este caso cuando yo entro ajustes acá, me sale que el dispositivo en este caso, vamos a acercar teléfono, es un Redmi Note 9, ¿no? Ahí lo tenemos, la versión New incluso. Y bueno, pues vamos con el proceso. Yo acá he acá habilitado todo, lo que voy a hacer es apagar el dispositivo. Listo, entonces una vez que apague voy a conectar el dispositivo, pero del siguiente modo. Vamos a conectar entonces en modo Room, como lo llamamos nosotros. Es decir, presionando los dos volúmenes, como ustedes pueden ver, yo ya lo apagué el dispositivo. Lo que voy a hacer es conectar presionando volumen más y volumen menos. Lo voy a conectar y automáticamente tiene que detenerme. El, la computadora en este caso tiene que reconocerme. Listo, ahí ya me reconoció. Como tú puedes ver, lo voy a colocar el dispositivo hacia un costado y vamos a esperar que termine de detectar las funciones con nuestra herramienta. Listo, como tú puedes ver y ahí termina el proceso. En este caso en modo barroom nos permite hacer varias opciones como reparar el número de email y también como parchar email. Es decir, reparar email. Lo primero que vamos a hacer acá gente es vamos a ir donde dice avanzado y vamos a bloquear el bootloader. Listo, entonces vamos a bloquear. Si no, no vamos a poder flashear gente, el equipo, ojo, tengan en cuenta eso. Lo damos en inicio y esperamos. Acá nos dice que debemos continuar, lo damos en OK. Y el dispositivo solito va a reiniciar pero ya con el candadito en la parte de arriba Como ustedes pueden ver acá abierto Entonces eso ya indica que el bootloader está abierto correctamente el equipo Una vez que inicie ya una vez que hemos abierto cargado de arranque Que viene a ser el bootloader Lo que vamos a hacer es apagar nuevamente el dispositivo Ahí como ustedes pueden verlo viene a ser de Claro De la empresa operadora de Claro Y pues cuando nosotros flasheemos Una vez que hayamos hecho eso ya Vamos a cerrar Chimera y vamos a abrir acá mi flash, lo abrimos en este caso, lo abrimos y acá lo tenemos el ejecutador, a ver, vamos más hacia abajo acá lo tenemos, este programita les voy a dejar en la descripción, también lo pueden descargar de la página y les voy a indicar cómo. Acá por ejemplo voy a mi navegador, yo tengo acá la página de Xiaomi, entran a esta página que les voy a dejar en la descripción. Y acá pues en la primera donde dice Step 1, lo tenemos acá lo que es Mi Flash. Y más abajo pues obviamente tenemos todos los firmware con distintas versiones y con distintas modelos. Versiones new de diferentes, actualizadas, antiguas, de todo gente. Ahí lo tenemos de todos los modelos también. Acá tienen que buscar el firmware, lo que sería para este equipo que viene a ser firmware Merlin, si no me equivoco. Listo. Ahí ya lo vuelvo a apagar el equipo y lo voy a colocar en modo fastboot, gente. Para pasar el flash, en este caso, vamos a pasar con mi flash tool. Listo, acá lo apago y voy a ubicarme acá lo que es en mi flash tool. Listo, entonces, como ustedes pueden ver, yo acá el dispositivo ya lo tengo en modo fastboot. Lo que voy a hacer es acá seleccionar, gente, el archivo de flash. Pero en este caso, yo tengo acá, por ejemplo, el software. Tengo que extraerlo. En este caso, viene a ser con este nombre. Lo voy a extraer para que pueda flashear gente, listo lo extraemos, esperamos un momentico ahí, yo voy a pasar el video para eso, para no hacerlo tan largo vamos a esperar a que se extraiga entonces gente, ahí ya tenemos el dispositivo modo fastboot está tardando pero no hay problema, solo tenemos que esperar gente ya que este método va a funcionar les vuelvo a explicar mientras se extrae, lo que tienen que descargar el firmware es de esta parte gente esta página lo voy a dejar para que ustedes puedan acceder como dejé del Redmi 9 y acá viene a ver el, en mi flash tool en este caso que dice mi rom flashing tool este es el mi flash que en este caso lo tengo yo acá ejecutado ya y más abajo tenemos la rom de todas las versiones de todos los modelos también tenemos acá y con distintas versiones mío en este caso yo os voy a pasar una versión 12.5 que es algo normal a este dispositivo bueno pues si ustedes quieren pasar la misma versión de dispositivo tienen que buscarlo acá está de todos los modelos por ejemplo redmi note 9s está acá la versión tenemos varios tipos de versión y bueno, de acá vamos a descargar, gente. Vamos a ver si es que el archivo ya está descomprimiéndose Y el lo tenemos, vamos a esperar nada más un momentico más. Listo, una vez ya he extraído el software, lo que vamos a hacer, gente, perdón, el firmware, vamos a dirigirnos hacia mi Flash Tool para poder cargarlo. Como ustedes saben, ya abrí el bootloader, lo vamos a sacar a mi Flash Tool y acá vamos a dar un Refresh para ver que el puerto si sí nos aparezca en esta parte de acá va a aparecer el puerto como tú puedes ver si sí está ahí entonces vamos a la parte de arriba le damos select y acá vamos a ir a la carpeta donde tenemos el software en este caso lo tenemos en escritorio vamos a ver si lo tenemos por acá a ver vamos a este equipo el escritorio y acá tenemos que tener el sobre. Esto acá lo tenemos. Y lo vamos a seleccionar la parte de abajo. La parte secundaria. Aceptamos. Listo. Y vamos a darle donde dice flash. Vamos a checar abajo en las opciones de mi flash. En este caso que tenemos. Vamos a. listo. Lo vamos a dar ahí entonces. Ya una vez que tengamos esto vamos a flash. Y esperamos. Ahí va a empezar a pasar lo que, como ustedes pueden ver aquí, va a pasar, a pasar el software y en cuanto termine los va a decir que ha finalizado. Entonces vamos a esperar que pase y esperar que encienda el equipo también. ¿no? Para eso ya va a pasar el video gente, para no hacerlo tan largo, normal está pasando ahí el software, como ustedes pueden ver. Listo, ahí entonces ya pasó lo que es el flash nos dice que ha sucedido y el dispositivo se nos va a iniciar correctamente entonces vamos a esperar acá que el dispositivo ya se nos inicie voy a colocar ahí vemos que ya no tiene el logo de claro sino que nos va a iniciar con otro tipo de logo y bueno como ustedes pueden ver ya inició y lo que vamos a hacer es a configurar el dispositivo ya nos aparece con una figura global en este caso lo que vamos a hacer es configurarlo correctamente hay gente sin ningún tipo de problema este es el método funciona 100% en este caso para quitar lo que es bloqueo por falta de pago en dispositivos xiaomi en este caso los mtk ya que los Qualcomm pues lleva otro proceso listo ahí lo tenemos el dispositivo ya tiene el software global y ya no tiene la cuenta Perdón, lo que es el bloqueo de claro. Eso fue todo, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.